Existen muchos tipos de crímenes, pero los pasionales tienen algo en común. A los seres humanos no nos gusta matar. De hecho, somos súper depredadores. Una emoción desordenada, ciega, plagada de conductas que en nombre del amor, conducen a algunas personas a comentar los actos más atroces. Nos decían que, que mi hermana había muerto, pero no nos decían cómo ni qué había pasado. Soy Fabián Carabajal y te espero cada miércoles con nuevos episodios en donde descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. Una serie original de hoy en audios. Historias de personas que llegan hasta la locura con los testimonios de los allegados a las víctimas. Planificación, celos, rupturas no deseadas, donde el apego y la dependencia conducen a tal desmoronamiento que matar es el único camino que encuentran. Los médicos forenses contaron la cantidad de puntazos y cortes que tenía el cuerpo de Oriel Bryan. Llegaron a la cifra de 37. Suscríbete y descarga Pasión que Mata, donde sea que escuches tus podcasts.